Qué difícil es poder describir lo que es sentir, lo que es sentir. Qué difícil es poder definir lo que siento por ti. Y aquí estoy sentada, esperando tu mirada, aunque no que estoy esperando